Hola COES, soy Cris del equipo de Dieta Coherente. Hoy os voy a explicar por qué en nuestro método aconsejamos tomar la pieza de fruta y no el zumo. La fruta es un diseño que por naturaleza ya trae consigo la fibra, las vitaminas, la frutosa y rica también en agua. Cuando hacemos el zumo, por ejemplo el de naranja, en el exprimidor siempre dejamos la pulpa. Con ello ya quedan algunas vitaminas y sobre todo la fibra, con lo cual ya no tomaríamos eh, la fruta entera. En el vaso, es decir, en el zumo, te quedaría eh, todo lo que es la fructosa, el azúcar de la fruta y el agua que contiene. Por eso, siempre es mejor tomar la pieza entera. Para los que no podéis pasar sin el zumo mañanero, en nuestra página web, si ponéis en la lupa, en el buscador Green Smoothie, podéis encontraros con varias recetas. A diferencia del zumo, es que en los smoothies la fruta va entera, con lo cual no retiraríamos ningún nutriente. Para cualquier pregunta que os surja no dudéis en poneros en contacto en nuestro correo info arroba dietacoherente.com o si no a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!